Yo creo que, que son dos eventos lindos, eh, eh, sobre todo pongo pongo énfasis en, en el turismo internacional que va a estar llegando eh, por la convocatoria de, de este evento deportivo, como es el Ironman, que, que es, la verdad que son eventos muy, muy, muy importantes para sí. la provincia, sobre todo que teniendo en cuenta que se estima que van a estar llegando entre mil y mil 1.200 personas competidores, ¿no? competidores a, a la provincia eh, muchos del extranjero así que me parece que es un, un evento importante que, que, que se empieza a notar eh, las fechas ya eh, se, se empieza a notar el calendario que, que tenemos de los eventos deportivos y bueno, eso para nosotros es, es previsibilidad es trabajo eh, tanto la hotelería como la gastronomía se beneficia de esto Así que la verdad que, que son eventos lindos y, y yo creo que la, la eh, nos no visibilizan como provincia, nos no visibilizan como destino, así que eh, me parece que, que, que es importante para el desarrollo del turismo, sobre todo de este turismo deportivo. ¿Qué capacidad hotelera hay actualmente de reservas y cuál es la capacidad que esperan para este fin de semana? Y estimamos que vamos a estar sobre... de un 70 para arriba, seguramente eh, vamos a estar. Eh, hoy recién estamos a mitad de semana. Yo estimo que la gente, competidores, van a estar llegando a partir de esta tarde, mañana, y se quedarán hasta el lunes, porque bueno, es una competencia que, que termina el domingo a la tarde, así que estarán la noche del domingo también, y ya saliendo el lunes. Es que que son eventos que, que tienen entre 3, 4 y en algunos casos 5 noches de pernautia, no, así que es eh, muy bueno. Vuelta de página en la...